Buenos días, buenos días. Eh, estamos, les voy a explicar, eh, esta semana estamos transmitiendo de Casa Tibete en, en la Ciudad de México eh, y estamos al punto medio de un seminario eh, en lo cual estamos buscando nuevos campos para nuestro crecimiento espiritual. Y hemos estado eh, mirando nuestra relación con las cosas, con el consumo, como un lugar donde podemos ir cultivando las cualidades que queremos tener. Después el medio ambiente como um, un, un campo para el cultivo de compasión y después uh, la relación que tenemos con los animales. Y hoy nos tocan los seres humanos. <risa> También hay que incluirlos en la <risa> práctica de <risa> Y a la misma vez, siguiendo un poquito con el tema de la transmisión de la semana previa, la violencia en la sociedad, eh, ahora estamos eh, mirando la violencia verbal. Uh -huh. Y en términos de nuestro, el trabajo que estamos haciendo aquí ayer y hoy, eh, esto es básicamente la ética verbal. ¿no? Cuando miramos el medio ambiente, los animales, estamos pensando en ética física, de no matar, de no robar. Cuando estamos mirando nuestra relación con los, las cosas, con la, los objetos materiales, estamos trabajando más bien la ética mental eh, y específicamente la acción eh, no virtuosa de codicía, de tener codicía. Ahora estamos trabajando ética verbal. Y eh, entre lo, en la ética verbal en la presentación budista tenemos eh, la acción de mentir, de decir mentiras, de, eh, de hacer plática divisoria, ¿no? de usar palabras burdas, ¿no? y chisme. ¿Mm? Y si pensamos en comunicación agresiva, obviamente palabras burdas forman parte ¿no? central eh, de una acción agresiva ¿no? en que está, no estamos usando varas o ¿cómo se llaman estos? Armas, armas, sino estamos usando nuestra voz. Y a la misma vez, la plática divisoria se puede entender como comuni comunicación agresiva porque estamos hablando con la intención de dañar a una persona, si la persona está presente o no. También la manera en que criticamos a otros, si están presentes y no están presentes, muchas veces es agresivo. ¿No? Y en agresión tenemos agresión agresiva y agresión pasiva, pasiva, pasiva. ¿No? Y plática divisoria muchas veces es parte de una forma de agresión pasiva. pasiva. Sí, sí, yo sé que son amigos, pero a lo mejor tú no sabías que, no, ella la semana pasada tal, tal, tal, tal, tal. Puede ser muy agresivo, pero se ve muy pasivo. Cuando estaba en la... Esto es completamente irrelevante, tonto, pero cuando estaba en, la, en el hospital con Namrol hace unas semanas, mi amiga que era muy, estaba teniendo cirugías eh, cerebrales, escuchamos, las dos escuchamos una enfermera por afuera, muy, muy eficaz, pero muy fuerte. Y ella estaba comentando con otra en enfermera y dijo, no hay nada pasiva en mi agresión. <ríe> y nos miramos. <ríe> Al menos ella lo sabe. ¿no? <ríe> Así que tenemos, ¿no? tenemos que nosotros ser muy honestos ¿no? de la motivación. ¿No? Y lo que lo hace agresivo es la motivación de hacer daños, ¿no? de dañar una relación, de dañar una persona. ¿no? En general, cuando nuestra com comunicación se pone agresiva, puede haber dos como situaciones que lo provocaron. Lo más común, y casi esto forma parte de toda la comunicación agresiva, es que nosotros mismos, Estamos enojados, estamos molestos o frustrados o resentidos. Y por la presencia de esta emoción en nosotros, simplemente somos agresivos, no? Y podemos ser agresivos, no alguien nos está pasando algo, no? Y si somos muy calmos y muy, ¿no? muy felices, sí, pásame esto, no, dámelo. Es precisamente. Es la misma acción que estamos tratando de estimular con la palabra. Pero la comunicación es comple completamente opuesta. ¿No? Y si empezamos a notar que lo que hace mi agresión, mi comunicación agresiva es nada más lo que yo estoy sintiendo ahora. Nada más esto. ¿No? Entonces esto nos protege frente a la posibilidad o la probabilidad que pensamos que es la otra persona que causó la agresión. ¿No? Y esto es la misma, el mismo error cognitivo que hacemos cuando pensamos que la otra persona nos hace sentir amor mientras es nuestro corazón que se abrió y amor es lo que surgió. ¿No? Y nos equivocamos pensando esta persona es lo que me permite sentir amor, pues necesito a esta persona para tener esta sensación de amor. Y vamos proyectando básicamente la capacidad de sentir una emoción en el exterior. Y lo hacemos igual con la agresión. Muchas veces nosotros sentimos agitados por una situación, por un... No, falta de haber trabajado lo que nos está surgiendo. Y la primera persona que vemos, ¡Ah, esta, esta persona me molesta mucho! Y ya vamos. no Y el problema es que pensamos que en realidad esta persona es el problema. ¿No? Y hacemos todo lo posible para deshacernos de esta persona. Mientras la emoción cuando está aquí, te quitas de esa persona, pero tú sigues buscando con quién pelearte. ¿no? Y para mí el ejemplo ideal de esto es algo que todos los niños saben. Cuando tus padres están enojados con tu hermano, no te acerques. Porque tú vas a ser la próxima. Si hiciste algo mal o no, ya lo sabemos. ¿No? Porque como no es intuitivo, los, no somos muy inteligentes desde muy, muy chiquita. Y sabemos que el enojo no depende del blanco. El enojo busca su propio blanco. ¿No? Alguien con, ¿cómo se llama esto? La arco y, y, y flecha. Si no hay blanco, no, busca, ¿no? Y cuando estamos nosotros tratando de mirar nuestra manera de comunicar, es muy importante saber que, mira, no debo de pensar que el error es acá. ¿no? Y si esto no corrijo, no voy a poder tener paz. Es equivocado. Y mucha, mucha agresión verbal está basada en esta idea de que el error que hay que corregir y cambiar está por afuera. ¿No? Y pongo todos mis esfuerzos para cambiar lo que hay por afuera. ¿No? Mientras la emoción está aquí. ¿No? Esto es una situación muy común. En otros, en, eh, puede ser que sí hay un error por afuera. ¿No? Puede ser que en realidad no era tu hermano que lo hizo, sino tú. ¿No? Y sí, cuando te acercas... No, te vas a hacer el blanco porque tú lo hiciste, ¿no? Esto también es posible. ¿Mm? Y a la misma vez puede haber que hay un error grave que vemos en la sociedad, en la familia, en una relación y lo queremos corregir. Lo identificamos como algo dañino y lo queremos parar. ¿no? Y muchas veces esto es el contexto en lo cual no nos ponemos en más riesgo. Porque tenemos una oportunidad de ser de beneficio. Pero si nos orientamos con agresión, perdimos esta oportunidad. Porque en vez de estar cambiando la mente de la persona equivocada, le estamos tratando de quitar su poder de seguir haciendo lo que hace. Está queda claro. Les quiero les quiero dar un ejemplo. Um, últimamente uh, Leslie me comentó, estaba viendo algo en Facebook de una página de un, una persona animalista y tenían una foto de un perro muy, muy, muy triste. Como tenía, estaba atado con algo aquí en la, ¿qué es esto? Bosal. Bosal. Bosal en la bolsal, ¿no? Sí, sí, sí. En, el, en el bocijo. Un bozal en el ocijo, bozal, debo de apuntar esto, un bozal en el osijo hocico, hocico, <risa> de esto <risa> <en> <risa> ¿Sí? Os, osico. Osico. Okay. Okay. para después. <risa> ya tengo muchos maestros <risa> excelente ¿No? y mojado completamente mojado y así como muy triste muy así, ¿no? con mucho miedo y muy muy como obviamente no infeliz y se lo pusieron en, en la página de Facebook diciendo mira ¿no? esto y lo que es muy común en muchas eh, páginas donde hay un maltrato, o sea, de niños, o sea, de animales. Mira los comentarios que vienen. ¡Ah! Le deben de hacer el mismo al dueño. Le deben de golpear con la misma vara. Le deben de matar. ¿No? Uno empieza con una compasión por el animal, ¿no? Y termina con odio por el dueño. Y si el propósito, esto es para nosotros como gente tratando de crecer espiritualmente, obviamente nuestros momentos de compasión, si se convierten en odio, no, algo no está funcionando bien, ¿no? Aún en términos prácticos, si la meta es parar maltrato de animales, si tú te acercas con los dueños que así están actuando, diciendo, yo te quiero matar, tú eres terrible, tú eres el peor que hay, yo te quiero golpear con una vara. Que estoy exagerando, no, no estoy, de hecho no estoy exagerando, así es el discurso que uno puede ver ¿no? a veces y no obviamente no estoy ¿no? contra los animalistas. ¿no? Sin embargo, la comunicación, la manera en que llevamos a cabo nuestros esfuerzos de cambiar o parar injusticia o cambiar maltrato forma parte de la, del proyecto en total. Y si la meta es que la persona ve a su animal como un ser que sufre, que él, que, que en su corazón surge empatía con el, con el animal, ¿no? que él ve que los animales también sufren y tú empiezas atacándole, por primero nada más se va a estar defendiendo, obviamente, porque no quiere ser golpeado o matado tampoco. Y cuando está en una posición que nada más puede defender sus actos, ya no les está viendo él como negativos, sino buscando razones por las cuales no él debe de hacer lo que quiso hacer. Apuntando todos las, todas las los argumentos en favor. Si uno se siente atacado. ¿no? Y aún peor, cuando... Conectamos con agresión con otra persona. Estamos tocando, estamos viendo y tocando la parte peor que podemos ver en esta persona. Y estamos comunicando con algo doloroso en la persona. Estimulamos en vez de compasión por el animal, miedo frente a nuestra agresión. O más agresión frente a nuestra agresión. ¿No? Y en general nos podemos preguntar cuando estamos hablando o tratando de comunicar algo para cambiar una conducta. Estamos tratando de cambiar la conducta o la actitud de la cual surgió la conducta. Porque si nada más les quitamos a una persona las condiciones para repetir una acción. Mientras sigue teniendo la misma actitud. Cuando nosotros nos vamos ¿no? y dejemos de estar aquí amenazando a la persona. Entonces ya surge la conducta otra vez porque no se ha cambiado la actitud. ¿Mm? Y si queremos ayudarles o animarles a las personas de cambiar su actitud las necesitamos dar mucho espacio. El espacio de mantener su autoestima, pero a la misma cambiar su actitud. Y si ponemos las personas en una posición donde la única respuesta adecuada es que yo estoy equivocado, tú tienes toda la razón y yo nada, es muy difícil para las personas cambiar. ¿no? Estos, estos son nada más como métodos hábiles para permitir que una otra persona cambie. Si esto es la meta. ¿no? Y otra manera de ver la dinámica en que caemos es de preguntarnos en nuestra comunicación, cuando estamos tratando de cambiar una dinámica o cambiar una conducta o cambiar una actitud, ¿nosotros estamos contra o en favor? Si estamos en contra la persona y en contra su acción, entonces la persona queda atrapada en este lugar negativo donde los pusimos. Mientras si estamos en favor de otra conducta, en favor de la parte compasiva de la persona que no está surgiendo en este momento, entonces ahora tenemos comunicación constructiva y no destructiva. Y espero no se van a insultar o lastimar, pero una cosa que me... me, me me chocó un poquito cuando llegué aquí escuchando todas las pláticas sobre las elecciones. Nada más escuché contra. Una persona hablaba bien de la, del candidato que le gustó. Todas las demás pláticas que no, no podemos permitir que tal y tal persona porque es muy malo y este partido no, y este partido no. Esto es, oh, Esto va a ser muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil si todos estamos, ¿no? Por primero, la atmósfera social de agresión, de destrucción, de actitudes en contra. Causa muchas divisiones. no. Pero aún más es completamente ineficaz. Porque si tú quieres tener ¿no? una sociedad armónica, compasiva, bondadosa, y en realidad piensas que este candidato, este candidato es lo que te va a permitir creer esto, entonces la gente se, se tiene que inspirar en lo que esta, este candidato ofrece y no solo que los demás son terribles. ¿no? Si conectamos con el anhelo de crear algo positivo, ya tenemos una base constructiva para crear algo juntos. Pero si es nada más, esto es malo y el otro es malo, es muy, muy difícil inspirar confianza y tener una visión compartida. ¿no? Y nada más lo, lo comento porque en términos de la decisión de estar en contra de lo que no te gusta o estar en favor de algo que ves como positivo, ¿no? Y para cambiar el maltrato de animales o niños o lo que sea, ¿no? necesitamos conectar con la parte generosa y compasiva de la persona. ¿no? Y más conectamos con la parte agresiva y, y ignorante o lo que sea, ¿no? menos tenemos la capacidad de dialogar. ¿no? de buscar una visión que sí podemos compartir ¿no? y más estamos solidificando las posiciones ¿no? y ¿no? es muy difícil que sea una que llegamos a un fin ¿no? bondadoso y compartido ¿no? y ¿cómo vamos con tiempo? Y maneras de nosotros tratar de no contribuir a esta dinámica y asegurar que nuestra comunicación, que es la parte crucial de nuestro intercambio con otros seres humanos, ¿no? la, las acciones no virtuosas que nos amenazan a hacer en realidad en relación con otros humanos, ¿no? Los físicos no son los más comunes, son los como, los como las heridas chicas verbales que se aumentan y se aumentan y se aumentan. Y muchas relaciones se destruyen con muchas muchos actos pequeños de comunicación agresivo ¿no? y no con un acto grande de físico o de traición, o lo que sea, son los estas cosas que lastiman muchas relaciones. ¿no? Y aun si la relación sigue, ya esta agresión, ¿no? si no se trabaja, forma parte de la relación y ya estamos viviendo relaciones agresivas. no, que, ¿no? Y mientras nos permitimos crear una comunidad de intercambio, violento verbalmente, ¿no? está, está muy natural cuál es el siguiente paso. ¿No? Mucha, mucha agresión, mucha violencia verbal, fácilmente el siguiente paso es físico. ¿No? Y, y lo vemos, ¿no? Lo vemos en, en la calle cuando hay una pelea, cuando dos caras se se chocan y se atropean, se gritan, gritan, gritan, gritan, gritan, hay una barrera muy natural y tú sabes que oh, oh, en este, si no se baja el volumen y la intensidad, fácilmente se convierte en otra cosa. ¿no? Y por lo tanto nosotros notar que cuando nosotros estamos actuando de esta manera, ya estamos en este mismo continuo. ¿No? no llegamos a este punto, pero ya nos estamos tomando pasos, pasos, pasos, pasitos en esta dirección. ¿No? ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo, ¿Cómo nos protegemos frente a esto? Lo crucial es la motivación. Si en una comunicación lo central es de cuidar la persona, la persona con la cual estamos hablando. ¿Queremos cuidar a la persona que está maltratando a su animal o dañarla? ¿No? En realidad, si, tenemos, si entendemos que la compasión es sanadora, es crucial para la felicidad, y que el odio es completamente tóxico, entonces, cuando vemos una persona actuando con odio, sabemos que esta persona está sufriendo. Está muy alejado de su felicidad, de su estado bondadoso. ¿No? Y para cuidar a esta persona, la motivación es que deje ¿no? de involucrarse en esta conducta y en estas actitudes. Y por lo tanto, buscar métodos para que vea no, la relación que tiene con el animal de otra manera. ¿No? Y si la intención es de cuidar la persona con quien estamos hablando, la comunicación es completamente distinta. Mira, hermano, yo sé que estás molesta, pero... No, ya puedes hablar, ¿no? Ya tienes una oportunidad de que la persona va a escuchar lo que estás diciendo. ¿No? Mientras, si tu actitud es dañar a la persona porque es tan mala que no debe de existir, exagerando, pero no, es la actitud implícita en mucha comunicación agresiva. Incluso con personas que queremos mucho. Tú en este momento, si no haces esto, yo no te quiero ver más. ¿No? Es que en vez de cuidar a la persona que mira, obviamente tenemos una relación, un compromiso a largo plazo, déjanos trabajarlo, tú vas a ser más feliz, yo voy a ser más feliz. En vez de tener un acercamiento en que estamos una, una pareja, ¿no? no en el sentido romántico, sino estamos en una pareja, yo y la persona con quien hablo. Y, que, y quiero que nosotros llegamos al punto de poder... Co-crear algo positivo, más compasión por los animales, ¿no? Otra manera de ver las cosas, ¿no? Esto forma parte de la comunicación en general que verbal, que es el contacto principal que tenemos con otras personas, ¿no? Verbal verba, comunicación incluyendo sonrisas, ¿no? Así que antes de entrar en una conversación con una persona, ¿no? Cuya conducta o actitud queremos cambiar, la motivación es crucial. Que queremos cuidar la persona, cuidar la sociedad, cuidar el animal. Pero la persona, ¿no? Y para poder hacer esto, buscamos la base bondadosa de la persona y tratamos de contactar con esto. ¿No? Y aun si nada más, dentro de nosotros pensamos que esta persona sí tiene una naturaleza detrás de toda esta confusión. Sí, nosotros humanos tenemos la capacidad, el potencial de ser completamente compasivos. ¿No? las personas más como que más podemos decir que sus acciones son terribles por su mascota o puede llorar puede sentir algo fuerte por una persona que quiere y aún esta semilla indica que tiene la capacidad ¿No? y como en nuestros casos a veces no nos damos el espacio para que crezca lo mejor que ten tenemos pero esta otra persona es igual. ¿no? Y cuando vemos un ser humano. Que es nuestro hermano. En la sociedad. Todos somos hermanos. Cuando vemos nuestro hermano. Que se ha desconectado de su bondad. Y está actuando de esta manera. Por supuesto sus víctimas. Sentimos mucha compasión. Pero también por esta persona. Y aun si esta compasión. No es lo prominente en un intercambio que tenemos. Al menos tratamos de reconectar con esta parte de la persona. Para que la comunicación sea no agresiva y eficaz a la misma vez. ¿No? Porque si atrapamos la otra persona en un rol de malhechor, es muy difícil que sale. ¿No? él mismo no va a querer salir porque nada más va a estar tratando de convencerte de quitar esta etiqueta y poner otra, justificándose. ¿No? Y en vez de empezar un, un diálogo, quién tiene el poder mejor de justificar o no justi o criticar un acto, ¿No? cambios de perspectiva, ¿No? conectando con la parte buena de la persona. Y a la misma vez cuando estamos ¿no? interactuando con, con otras personas en esa situación, ¿m? de darnos cuenta que nosotros no sabemos todo de esta persona. No sabemos, no tenemos el contexto completo. No sabemos lo que esta persona ha vivido, no sabemos el contexto por qué está haciendo esto. No sabemos. Y la prueba vemos en este mismo ejemplo en Facebook. Que la persona que puso la foto, puso, yo les voy a decir dónde saqué esta foto y pueden ir y hablar con, este, con el dueño en esta casa. Así se fue escalando. En serio. Y finalmente escribe el dueño de la casa. Dice, miren, es que no saben, yo aquí pongo mi página de Facebook, pueden mirar las fotos de mis perros, no los maltrato. Es que este perro no, no aguanta los baños y le estaba bañando. Y le tengo que, que atar y cerrar esto porque no, no, no puede. ¿No? Y sí, tuvo, no era mojado, pero esto así era. El, el dueño mismo escribe esto. Y ups. A lo mejor no te vamos a matar. En serio, no sabemos. ¿no? Simplemente no sabemos la totalidad. Y por lo tanto, siempre nosotros, como personas generosas, debemos de asumir que hay una otra parte mejor de lo que nosotros en este momento estamos viendo. ¿no? Y no juzgar. aun si vemos el acto como equivocado, no, condamnam, no conden, condenamos, no condenamos, no condenemos, no condenemos la persona. No condenemos a la persona, porque es la persona que queremos cuidar. Aún si queremos parar la conducta, sin tocar y cambiar la actitud de la persona, la conducta a parar es muy, muy superficial, muy corto plazo. ¿No? Porque no vamos a poder estar presente en la casa de este dueño todo el tiempo vigilando si ata, si usa estos como bozales o no. No, no poda, podemos nosotros ponernos en esta posición, mientras si logramos tocar la, la parte generosa ¿no? o sensible de la persona, ¿no? entonces ya tenemos la oportunidad de inspirar bondad en otros. ¿no? Pero antes necesitamos inspirar bondad en nosotras mismas. Y si nosotros estamos acercándonos bondadosamente con otra persona, tenemos la oportunidad de contactar la bondad en la otra. ¿No? Les tengo unas tareas por la semana. Una es precisamente de cuidar la motivación. de preguntarte antes de entrar en una conversación, y no tiene que ser una conversación en que estás tratando de cambiar la otra persona. Cualquier comunicación. Si tú entras con un anhelo de cuidar la otra persona, de atesorarla, o estás entrando con un anhelo de pararla, ...o dañarla. ¿No? Y lo podemos poner así de extremo, ¿no? Pero ¿no? podemos estar un poquito más en esta dirección... ...o un, pico, un poquito más en, en la otra. Cuidar la motivación. Mirar cuál es y si notas que en realidad no es completamente... ...generosa, entonces lo ajustamos antes de hablar... ¿No? acordándonos que si el propósito es de cambiar la mente y no simplemente quitarle su poder ¿no? necesitamos ofrecer una base constructiva para, para comunicar y el otro en esas situaciones cuando pensamos que la persona necesita ver las cosas de nuestra perspectiva, ¿no? De hacerlo con un manteniendo muy clara la posibilidad de que nosotros no tenemos una monopolia de la verdad o de la razón. ¿no? Y en general nunca toda la razón 100% está a un lado. Nunca excepto si somos budas. Y finalmente de darle el espacio a la otra persona. Cuando tenemos la motivación de cuidar y Estamos dándonos cuenta que hay más que no sabemos, que no conocemos la persona en su completa totalidad, aun si es nuestro marido, ¿No? las personas son muy complejas, no tenemos nosotros mismos a veces no sabemos cuál es nuestra motivación. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la motivación de la otra persona si no ni estamos muchas veces claros con no nosotros, nosotros mismos? Y dándole la, el espacio a la otra persona de ser mejor que pensábamos. De tener esta actitud que la persona tiene mucho más bondad que yo estoy enfocándome. ¿No? Y así darle el espacio de crecer. De ser la persona sabia. Y así hablamos con la persona sabia y no con la persona tonta. Estas son las tareas. Y esta sesión vamos a dedicar a la acción social. Y, pero hay que empezar definiendo qué es acción social. Cualquier acto hacemos con el propósito de cuidar a otros puede ser un acto social. Viviendo en una sociedad y observando la interdependencia, es absolutamente claro que dependemos el uno el otro de que los demás nos cuidan a nosotros. Sin el cuidado de los otros, cuido, cuidado, cuidado. Sin el cuidado de otros, no podemos sobrevivir, ¿no? Es completamente existir en una sociedad, es aprovechar la presencia de otros. En la comida, en la luz, en todas las condiciones que vayamos teniendo. Que tenemos coches, que tenemos calles, que tenemos techo. Todo esto viene de actos de otros. ¿No? Lo que recibimos de los padres, lo que recibimos de los maestros, lo que recibimos de los jefes que nos dan una oportunidad ¿no? de aprender, de crecer. Estas son formas de bondad que estamos continuamente recibiendo de otros. ¿no? Y el amor y compasión son indispensables en la sociedad humana. Es otra manera de ver que el odio y la aversión no son esenciales. Lo que es esencial es amor y compasión. Porque podremos, como seres humanos, podemos vivir sin odio y sin agresión. Pero ni sobrevivimos una semana sin amor y compasión. La primera semana de nuestra vida no sobrevivimos nosotras solas sin el amor de una mamá, de una persona que está actuando como una mamá para nosotros, aun si no es nuestra mamá biológica. Desde el mero principio necesitamos compasión. Y nuestra existencia aquí en una sociedad es la prueba de que lo hemos recibido. Y todo lo que hacemos con el propósito de crear una condición de felicidad o bondad para otros, se puede entender como una acción social, porque tiene el bienestar del otro como su propósito. ¿No? Y cuando tomamos un siguiente paso y nos pensamos cómo yo voy a contribuir al bienestar de la sociedad. ¿Qué pasos tomo para cuidar a otros? ¿Mm? Se puede empezar en la familia, aun sea difícil. Lo más común es que las personas que estamos continuamente cuidando son las, los seres queridos la familia, los amigos. Esto ya podemos entender en un sentido como acción social. Estamos tratando de mejorar este pedazo de la sociedad. ¿no? Pero mientras nos estamos entrenando en un camino de bodhisattva, el círculo que queremos incluir en nuestro amor y compasión va creciendo y creciendo y creciendo. ¿No? Ya empezamos muy vasto, incluyendo ¿no? todo el planeta. Incluyendo todos los animales. ¿no? Y ahora cuando, pens cuando pensamos en cuidar a seres humanos, abrazamos lo más que podemos con nuestro amor y nuestras intenciones bondadosas. ¿no? Es esta manera, cuando vamos agrandando... ¿no? Eliminando las divisiones, que hasta aquí va mi amor y los demás no me importan. Más vamos eliminando esas divisiones, más nos curamos, más felices. ¿Mm? Esto es ¿no? El, la dinámica de la bodichita. ¿No? Solo nos podemos dañar excluyendo. ¿No? Así que el entrenamiento es de incluir más y más y más que podemos en nuestros actos sociales, en nuestro cuidado. ¿No? Y cuando pensamos cómo lo hago, cómo yo me, me convierte en una fuente de bienestar para más y más personas, en un sentido no importa cómo lo haces. No importa cuál causa escoges o cuál no qué tipo de acción decides, vas a implementar tu bondad. Lo importante es que lo haces. ¿No? Sin embargo, antes de empezar a actuar bondadosamente, compasivamente, necesitamos aquí tener bastante claro y estable la motivación compasiva. ¿No? Y por esto todo este curso que estamos teniendo ahora supone que ya lo hemos trabajado. ¿no? Y ya tenemos claro que la compasión quiero tener como la base para mi vida. Ahora cómo lo manifesto, cómo lo actúo, cómo lo vivo. ¿No? Cómo las calles por las cuales yo ando se convierten en camino bodhisattva. ¿No? Una vez nos encaminamos con esta motivación muy clara y muy estable, entonces vamos buscando oportunidades para actuar compasivamente. Y en acción social, ¿no? digo que es, no, en un sentido no importa qué hacemos, porque todo ulti, ulteriormente se conecta. Es la interdependencia. Si trabajas en ¿no? justicia para no los empleados ¿no? esto te puede llevar al asunto del medio ambiente ¿no? se pueden conectar ¿no? y trabajar con el medio ambiente se puede llevar a lo, al trato de los animales ¿no? todo ¿no? y podemos hacer los muchos argumentos para ver los vínculos ¿No? Con el medio ambiente y los animales es muy claro. ¿no? Los animales que usamos para nuestro consumo están una gran causa de daño al medio ambiente. ¿No? Una octavo parte, octava parte, o cu no, una cuarta parte, no, una quinta parte. <ríe> bueno, no es muy confiable el número, pero una parte significa importante una parte importante creo que es 20% de los gases eh, metan gases los gases que metanos los gases metanos que son causa principal del calentamiento global una quinta parte de estos gases vienen de los animales las vacas principalmente no sus desechos no etcétera y nada más necesitas pasar por una finca donde están pro produciendo um, bistec no para sentir el olor no se siente ¿no? Todos, si si analizas bien todo todas todo ulteriormente se conecta ¿no?, y aun si directamente no hay una conexión, si auténticamente, sinceramente trabajas en un área, ¿no? es de gran beneficio. Y de este, de este punto de vista no es tan crucial que escoges la causa perfecta. Que, ¿no? Empe ¿Cómo empezamos? Empezamos con la compasión, con el anhelo de ofrecer lo que tenemos para que sea de beneficio para otros. Y con este anhelo auténtico, entonces, ¿qué buscamos? Buscamos, te, te, tomemos tres cosas en cuenta. Nuestros intereses. No podemos no, dedicarnos a lo que nos interese. No hay ningún problema con esto. No, lo, que, le, lo que te mueva son los, no, los ancianos en los asilios. Entonces puedes trabajar con ellos. Lo que te conmueva son los perritos, los perros en la calle. No, no hay problema. ¿No? Si eso es lo donde vas a poder sostener tu compasión, empiezas con esto. No tomamos en cuenta nuestros intereses. También tomamos en cuenta nuestras capacidades. ¿No? Por ejemplo, a mí me interesa la biología marina, pero no, no, no tengo ningún entrenamiento que ofrece algo con esto. Entonces, lo voy a leer el trabajo de otros, pero esto no es donde yo voy a poder no poner mucha mucho énfasis. Pero hay que tomar en cuenta lo, nuestras capacidades. ¿no? Y después, las oportunidades que se presentan. ¿no? Si tenemos el anhelo de actuar para mejorar las condiciones que vemos en nuestro alrededor, no no nos van a hacer falta oportunidades. ¿no? Y puede ser, pueden ser causas aquí mismo, pueden ser causas globales, ¿no? pueden ser de cual tipo, cualquier tipo, puede ser de sembrar más árboles, ¿no? puede ser no agitar para la causa de los tibetanos, puede ser cualquier causa nos toca, nos mueve, ¿No? Si tenemos la oportunidad y la capacidad ¿no? y la compasión, adelante. ¿No? Excelente. ¿No? En general, finalmente lo queremos ir agrandando. Pero cuando tenemos una compa compasión sincera e intensa, el primer sufrimiento que vemos es lo que vamos a querer trabajar en otros. Así que no, no, no tenemos que como pensar que no voy a esperar hasta que yo tenga la combinación perfecta de oportunidad. No, cuando, cuando vamos fortaleciendo la compasión, van surgiendo, vamos a ver oportunidades de actuar. No Yendo de, de nada más de la Condesa para aquí. Muchas oportunidades. Muchas oportunidades, mucho sufrimiento. ¿no? Y la acción social puede ser muy sencilla. Tomamos, cuando salimos de la casa, tomamos algo de comida, ¿no? que no, no se va a echar a perder rápido. ¿no? Con el compromiso que cuando veo a alguien con hambre, le ofrezco. Muy, muy sencillo. Puede ser así de sencillo. ¿No? No, no tiene que ser complicado ¿No? lo, que, lo que te mueva la oportunidad, la capacidad y ya, con esto ya vas ¿No? en general ulteriormente estamos tratando de convertirnos en personas con interés y capacidad de beneficiar a todos a la misma vez ¿No? y esto es un, una meta bastante largo plazo ¿No? pero poco a poco vamos en esta dirección. Cuando pensamos en la base ¿no? para los bases conceptuales para lo que estamos haciendo en acción social, empezamos con el fundamento que es todos nosotros seres humanos y todos los animales queremos ser felices. Todos estamos actuando en cada momento. Propulsado por este anhelo continuo. Desde el profundo del corazón. Que llena nuestro ser. Que no queremos sufrir. Y queremos ser felices. Todo lo que hacemos. Tiene este propósito. De encontrar felicidad. Y quitar sufrimiento. Eliminar sufrimiento. Todo. ¿No? Llegan aquí a un seminario buscando esto, van a la casa buscando esto, van al trabajo buscando esto. ¿No? Y es lo más básico que compartimos con todos. Y de este punto de vista estamos trabajando en un campo de igualdad radical. Somos exactamente iguales en esto. ¿No? Y a la misma vez estamos trabajando en un campo con completa diversidad, porque tenemos diferentes definiciones de felicidad. Tenemos diferentes como hábitos de buscar felicidad. Y tenemos distintas formas de sufrimiento en, en algún momento. En general, a lo largo de la vida y de, de muchas vidas, todos los sufrimientos compartimos. No hay un sufrimiento que otra persona experimenta ahora que jamás en una vida previa o futura o en esta vida, nosotros no vamos a experimentar. No existe. Todos los sufrimientos compartimos. Sin embargo, en este momento, esta persona está en esta situación y yo en otra. ¿No? Así que, tener esta perspectiva que a la misma vez está muy, muy clara de la igualdad, pero que acepta la diversidad que es el hecho de la sociedad humana. ¿no? Y podría decir especialmente en México. Pero no es especialmente en México, es especialmente en México, especialmente en Perú, especialmente en Argentina, especialmente en Puerto Rico, especialmente en todos los lugares. Somos increíblemente diversos. ¿No? Y cómo nos acercamos con esta diversidad es muy importante cuando estamos trabajando en acción, acción social. ¿Por qué? Porque muchas veces acción social implica una de dos cosas. ¿no? Que estamos promoviendo un, los intereses o el bienestar de un grupo que fácilmente, ¿no? al estar enfocado en esto, ya estamos... Implícitamente en contra en los que les están haciendo daños. ¿No? Así que, ¿cómo manejamos esta diferencia?